Estamos de regreso, mis amigos, en este su programa de mañana. Aprovecho para saludar a, <ffo> a la antigua que se suma a nuestro panel aquí, en este momento. <tose> buenos días, eh, buenos días, amado, y a todo el equipo de, de mañana. Un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes y con los televidentes que nos ven a través de Telenor Canal 10 y Telenor.com.do Para <tose> el mundo entero. Bueno, a, bueno, al momento de irnos a la pausa decía yo que estaba con nosotros el Peña, quien es la directora eh, provincial, ¿verdad?, de la, del Ministerio de la Mujer, con vamos a conversar acerca del claro. tema que más eh, preocupación causa al dominicano, uno de los temas que más preocupaciones causa al dominicano es el tema de violencia de género, intrafamiliar y ese tipo de cosas. Buenos días, Helvania. Sí, muy buenos días. Doctor. Placer ¿Cómo? tenerte. Hey, buenos días a todo el elenco de el, su programa, gracias por la invitación. ¿Cómo no? Buenos días Hermania, eh, ya pasamos, tuvimos una... Que como cada año para la fecha ustedes realizan una marcha y creo que, que tuvo buena participación Y sobre todo llamó la atención por, la, por los hechos que ocurrieron precisamente durante ese fin de semana y ese día y ese día, precisamente. Porque precisamente ese día. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú describes? ¿Pero qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Cómo tú describes? Bueno, la muerte la, la muerte de, de una mujer hermano de su pareja y luego se suicida eh, su agresor allá en la en, en, en vivienda, creo, y sí. las 16 puñaladas de la mujer que tuvimos que... Le, por aquí pedimos sangre para ella en agua. Se salvó y también eh, sucedió que ese mismo día se suicidó eh, se asesinó otra mujer en Nagua y otra fue amenazada de muerte en Cabrera la cual tuvimos que salir a, a, a, a, a auxiliar y trasladarla ¿Ese mismo día? sí a trasladarla a casa de acogida y todavía la tenemos en casa de acogida con su niña una mujer que tenía cinco meses que había llegado de Italia ay dios y por ahí van las cosas cómo describe ese día bueno para mí ese Uy. día eh, es un día que se puede describir en dos vertientes. De una es sucedieron muchos hechos, y otra es que las actividades, de especialmente las que nosotros todos y todas hicimos aquí en, en la provincia, fue muy sensible. O sea, hubo mucha integración de diferentes instituciones del, del pueblo en general, la, el apoyo masivo de esta teleoperadora. Eh, operadora, y por lo menos aquí en la provincia de Duarte no han sucedido hechos mayores en estos días. Sucedió en Nagua, como estamos diciendo ese mismo día, había una en peligro. Inmediatamente fuimos a trasladarla y y ha estado la población ha estado muy sensible y muy atenta a lo que está sucediendo. Elvania. Eh, han sucedido otras cosas que se han estado sí. trabajando también, otros otro casos menores, no han llegado directamente al Ministerio de la Mujer, pero sí hemos estado en la expectativa. Elvania, hoy, eh, ayer, una mujer con una tijera eh, mató a su esposo en el Valle. ¿Cómo enfocan ustedes ese Bo, tema? Porque también, rea realmente... No, es una trabajo. reacción en, en ambas partes. Eh, trabajamos en la no violencia entre la pareja. Es una reacción ya de muchos maltratos, ya eso se dice cuando ya los hogares están en plena desarrollo de la violencia. Es cuando cualquiera de la pareja eh, reacciona quitándole la vida al otro. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que tanto el hombre como la mujer que tenga una situación de ese en el hogar, que acuda a las autoridades, tanto al Ministerio de la Mujer como... A otra institución, a otro profesional de la conducta, porque lo que no se debe de, de dejar es que se incremente la violencia. Lo que nos encontramos es como impotente. ¿Qué otra cosas se podrían hacer para evitar que eso siga sucediendo? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Eh, ahora se está implementando el programa de trabajar con la nueva masculinidad, porque realmente hay que trabajar con el hombre y la mujer. Permiso. eh. eh ¿Cuál es la nueva masculinidad para... Que sí, no ¿qué es eso? ¿La nueva masculinidad? Sí. La nueva masculinidad es que el hombre respete a la mujer, igual que la mujer al hombre, okay. que el hombre se integre en, en ayudar a las mujeres en las labores, que el hombre respete a la mujer y que deje la jerarquía, que en muchas ocasiones, no en todas, la violencia es causada por la jerarquía del hombre, de algún hombre, del hombre per se. Okay. Entonces eso es lo que se llama, no es que le van a hacer ni le van a quitar al cuerpo del hombre otra cosa sino que el hombre, en la nueva masculinidad también, el hombre también denuncia. Que si sabe que la violencia en la casa viene por la pareja, por su pareja, pues él también busque ayuda, eso es lo que quiere decir. Elvania, okay. eh, ¿tienen ustedes ya identificado un perfil de, de ese hombre que ustedes quieren cambiar? Eh, me refiero a cómo, cómo una mujer puede identificar a un posible... Te le dicen feminicida, yo entiendo que es pasionicida, porque entendemos qué? que... Pasionicida, porque entendemos que más que una cuestión de hombre y mujer, está eh, la mayoría de muertes que se están dando, se vinculan con una relación pasional, no solamente entre hombre y mujer, sino incluso hasta, hasta en, entre homosexual y entre lesbianas, que se ha dado el caso aquí de muertes de mujeres que matan a otras porque tienen una relación. Se ha identificado ya... Ustedes como ministerio, eh, ¿ese perfil de persona más bien? que Fíjate, el perfil de, de un hombre no agresivo es el perfil que debe ser normal de una persona comprensiva, atenta, respetadora de los derechos, comunicativa. Porque es que sin la pareja no hay comunicación y no hay respeto. Si no se siente respeto a la vida. Esto no se va a terminar. Eso es lo que andamos buscando. O sea, la formar, es por eso que nosotros trabajamos desde las escuelas y con los grupos, porque esto está en papá y mamá, en cómo formen a sus hijos y a sus hijas. Eso es, sería ideal, porque hay muchas parejas que son ideales, que no tienen violencia, porque se respetan, porque comunican, porque ponen las cosas en su lugar. Esto no es un asunto de competencia, de que si tú te vas a bailar, yo me voy a bailar también. Es que hay que, hay que tener, eh, la familia tiene que tener un, un, un equilibrio. Y esto es lo que hay hoy. Hay que tener un respeto a la familia, Elvania. un respeto a la mujer, un respeto a la esposa. Y saber que las relaciones no son obligadas. Las y que debe de haber edición. un complemento para que dos parejas tengan una buena relación. Elvania, pero las investigaciones, que arrojan? ¿Eh? Esas personas son depresivas, esa persona, por ejemplo. Okay. Porque vimos ahí un sí. titular que decía que el 70% de las muertes de mujeres, han sido cometidas por exparejas. Eh, el perfil arroja que la violencia de género, la violencia contra la mujer se da porque en muchas ocasiones los hombres vienen, tanto los hombres como las mujeres son criados en unos hogares de violencia porque la violencia es una pandemia que afecta a todos los miembros del hogar y también afecta a, a toda la persona del, del entorno. Son, han sido personas eh, abusadas tanto hombres como niños como niñas, abusadas sexualmente, vienen de hogares infuncionales, porque nuestros mismo papá y mamá criaron unos niños que, que hoy se crían con la abuela, mañana con la tía en el vecindario. También eh, otro aspecto es el el, el poder, la jerarquía. Recuerda que hay muchas personas que hoy son millonarios y tienen dinero, pero eh, no han tenido estudio no tienen ningún conocimiento, el ego se les sube. Eh, y todas esas situaciones son las que generan ya la violencia entre entre la pareja pero lo más, impo lo más importante es la formación del hogar, el ego, eh, la disfuncionalidad del hogar, el poco conocimiento, el criar a los hijos con, con una con una jerarquía de que tú eres mayor, que la hembra te tiene que hacer todo, puede decir que el fundamento está en la formación del hogar. El baño. En estos días planteábamos, y hay gente que entiende que es así, que el hecho de que el rol de la mujer en estos tiempos haya cambiado, la sumisión eh, que en épocas anteriores, cuando nuestros abuelos y, y, y esos años, donde la mujer, si se entiende, aceptaba todo, eh, el hombre del jefe, el cabeza de hogar, se hacía lo que el hombre decía. Uh -huh. Hoy día no es así, ya la mujer sale a trabajar, no acepta, eh, vamos a decir, condiciones que antes sí, ya la mujer deja la pareja, deja el hogar, si se entiende que no pueden continuar. Y al parecer, todos estos cambios que ha habido eh, en, en la forma de la mujer ver el mundo y que el hombre se entiende que se ha quedado eh, entendiendo que es que la conducta debe de ser otra o que no lo puede dejar, que la mujer tiene que estar en la casa, que debe de atender los niños ese rol que siempre la mujer asume esto ha traído una disparidad eh, que por consecuencia eh, tiene que ver en, en los casos de feminicidio sí fíjate ¿Qué, soy... ¿cómo, qué, cómo incide? eso ¿Cómo influye es? mucho porque el hecho es la mujer tiene los derechos, el hombre tiene los derechos. el asunto va, está en que la pareja se comprenda, en que la pareja se respete, en que coordinen lo que van a hacer, porque los deberes, los derechos no se no se han tomado como deben de tomarse, porque es lo que le decía Yam, ya no es de que yo tengo derecho a irme a bailar y mi esposo también que nos vayamos los dos y dejemos los hijos. El asunto es de comunicación, de tu coordinar, porque el rol más importante es el hogar, es la formación de los hijos y de los hijas. Y cuando el hombre y la mujer, papá y mamá, no entiendan que lo más importante es el hijo y la hija, y que la diversión de nosotros como madre y padre es secundaria. Entonces, eso es lo que ha habido. Ha habido una, un encuentro que no se ha tomado. Eh, hay muchas personas, hay muchas mujeres y muchos hombres que no han sabido... Eh, eh, tomar las decisiones de vida, ni acoger las leyes como, como van, porque está bien, nosotros tenemos derecho a estudiar y a trabajar, pero por eso hay una pareja, por eso papá y mamá son los responsables de la casa y de los hijos, y en todo orden prima la protección de los niños y de las niñas. Entonces para hombre y mujer tener derecho a la diversión y a trabajar, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién va a estar formando a la familia? ¿Quién va a estar pendiente a la familia? Yo lo que veo es un Ministerio de la Mujer estático, a veces buscando soluciones ya cuando los hechos han pasado. Se ha hecho un FODA real de todos estos acontecimientos y, y, lo que, y las medidas que hay. Y se ha propuesto nuevas medidas. Veo que no están buscando como... Eh, medidas reales que impacten directamente en, en, en, en la causa. Años tras años venimos con los mismos temas, venimos en la fecha con los mismos discursos, pero no no, no percibo eh, ese impacto directo con nuevas herramientas para tratar de, de corregir lo que está sucediendo. Sí, fíjate, Fulvio. Realmente no es solamente en noviembre que se trabaja eh, con el mismo tema. Se hacen foros, se hacen estudios durante el año entero. Se toman medidas. Recuerda que el Ministerio de la Mujer, supuestamente lo que nos corresponde es la prevención trabajar con el empoderamiento de la mujer, porque no solamente en la, en la prevención de violencia intrafamiliar también nosotros trabajamos con lo que es la formación técnica de la mujer que no tiene profesión, también con la implementación y buscarle los medios de que esta mujer se gane la vida. Este es un país que tiene eh, dos millones de mujeres solteras. Oye. Dos millones de mujeres solteras. La mujer aquí no piensa también para pa tener pareja. Aquí hay dos millones de mujeres solteras. Es decir, nosotras atacamos la violencia de, de la mujer por todos los sectores. Eso es formando grupos, formándole eh, eh, equipo a las mujeres para que trabajen. Eh. Es Entonces, es una situación un poquito diría, difícil, diría un tiene, pero amigo, ¿qué sucede no en responsabilidad Además de, de, de nosotros estar trabajando en la violencia de género y eh, estar en la prevención, no hemos tenido que lanzar a la calle a representar legalmente a las mujeres, pero porque no lamentablemente no en este pues, en este país no, a la mujer que no va con un abogado una abogada, no la atienden y ustedes lo saben oye Elvania, Nosotras tenemos este es sentencia muchas sentencias, doctor, en este año si sí, nosotros trabajamos con la prevención no porque prevención, cuando prevención, nosotras oye, oye, Elvania, oye, Elvania. Eh, la violencia de género intrafamiliar es un delito el estado que ha fracasado en la lucha, en esa lucha el Estado debió de tener ya una, un programa de política criminal donde la prevención sea el norte principal de ese programa de política criminal, porque los procuradores de este país son vedetes, son bailarinas de cabaret. Que ¿Cómo que así? Quieren que lo que quieren es que le, que le den prensa, que digan que está haciendo las cosas bien, cortando una cinta, una oficina. Un procurador, una, es, es los el... procuradores, Los sí, procuradores. domínguez Brito, toda esa gente, Cuando los que quieren estar cortando cinta, abriendo una oficina de la mujer, para nada, para que se sigan matando. Y, na y nadie se ha puesto a analizar y a pensar que lo que nosotros necesitamos es prevención. ¿Por qué? Porque el problema de la violencia de género no surge de un día para otro. Eso es un proceso. Eso es un proceso, yo doctor. Si yo fuéramos marido y mujer, si lo fuéramos en un ideal escenario, ¿no? Y comenzamos diciéndonos, mentándonos nuestras queridas madres. Así Ajá. que comienza... Y de ahí no pasa. Y después vuelve otra vez. Y después viene la galleta. Y finalmente viene pero la Pero eso mujer. le digo. No, no, nosotros trabajamos. Para que nada más los de... preso, preso, la... preso, preso. El que le levanta la mano a una mujer va preso. Es un disparate. Eh, eh, como le estaba diciendo. El, la, el Ministerio de la Mujer es una institución. Es decir, nosotras ya dentro de lo que somos nosotros. si sí nosotros trabajamos en la prevención, doctor porque si no nos tuviéramos en la escuela, si no nos tuviéramos capacitando mujeres, si no nos tuviéramos eh, formando grupos de jóvenes de prevención, lo que sucede es que pero el Ministerio de la Mujer es una es eh, eh ha fracasado eh, bueno ha fracasado pero la, el Ministerio de la Mujer es una y hay otras instituciones que también tienen que trabajar el, el y, el, van, ya, como y como y digo y nosotros en la prevención no hemos tenido que ir a la, a la a la representación legal para no dejar tantas mujeres y el caso de que nosotros trasladamos la mujer al Ministerio de la eh, del Ministerio de la mujer, que nos hacemos cargo de la mujer, de los niños y de los niños en una casa de cuidado, evitando un feminismo. Y eso es algo que lo hacemos totalmente hasta tres y cuatro veces en el día. Según datos estadísticos ofrecidos por el procurador, eh, más de un 60% de las mujeres, y supongo que un gran porcentaje también de los hombres, eh, no, has, no, no denuncian a sus agresores. El Ministerio de la Mujer, ¿qué hace eh, para identificar, investigar este tipo de, de situaciones? Recuérdate que no podemos penetrar a, a los hogares de la persona, pero por llamada, ¿Y el por ¿Y el llamada, social? exacto, por o el vecino, entorno, se hacen en que pasa en ese entorno, se hacen en casa a casa, se visitan la familia, se conversa con el hombre, con la mujer, se distribuyen volantes, de manera de ponerlo alerta para cualquier situación que puedan y llamar. no lo 24, ¿eh? Por ejemplo, una gente llama un número de eso y no, ese número no, no aparece no, no, después. No, no, mira, no. Mira, no. Tú el asterisco 2, 2 es un número de las 24 horas el asterico 212 y el 809-27212. Asterisco 212. 212. Es para denunciar la violencia. Para denunciar de la violencia. De de... 2, yo, yo, 12. Me excusa yo eso, no lo sabía. Sí. sí, eso es así. Claro que a, sí, Yañán, ya, porque se, se han distribuido ah. muchos materiales, se han dicho por varios programas. No, hermano, el no asterico 212 está en todas las redes sociales. Atención a, a la gente. Ustedes que saben que hay muchísimos casos de gente asterico que saludos. Asterisco 212. 212. Debiera el ministerio empoderar a la juntas de oh vecinos God. del tema de la violencia de género porque los vecinos sí saben cuando sí, la pareja comienza sí, a... y los la de a... la mayoría también. de las denuncias llegan por los siento, vecinos porque eh, siento, eh, se trata de se empoderan los sí, vecinos siento y, y los clubes que también entre instituciones y realidad social sobre este flagelo prácticamente ya lo han dado por sentado de que es una realidad eh, endémica como si no se tuviera ningún tipo de idea qué hacer y lo digo porque nos diluimos o nos pasamos bastante tiempo eh, escribiendo pensamientos de relación de hechos estadísticas y tal y no ha dado resultado las propuestas ni las instituciones que están supuestamente para velar por esta situación, creo que formación Sí. Básicamente, y como hemos sabido, vida, sí, formación ahora, del individuo. y, y yo que están también... preparando ahora otros ministerios que están integrándose a la educación, Albaña. porque es básica la educación la en la escuela, no es la educación en, en, en la pareja, se están trabajando o sea, con lo que son los padres y la madre dentro del hogar. Albania, sí. discúlpeme, miren, en el caso de ayer me parece que fue en Santo Domingo Oeste la pareja que fue... Sí. incendiada, <risa> ya incendiada. Y la niña... La dama... Es casi la, no sé sí, si la y estaba embarazada, me parece. Ah, la, la señora que murió, sí. Ah, estaba embarazada. ¿cierto? Sí. Eh, eh, ella fue, o sea, se le solicitó que se quedara en la casa de acogida, a lo cual ella se negó. ¿Cómo impacta el... el ¿Cómo ayuda a las casas de acogida? Porque pueden estar una semana, dos días o tres, pero no, no van a durar. Sí fíjate, eh, sucede que no se puede obligar a nada ya, no es, es voluntaria la mujer la casa de acogida es de paso pero mientras la mujer esté en peligro puede permanecer ahí con sus hijos y sus hijas tiene alimento, medicina enfermera, psicóloga, abogada y todo pero es que estamos luchando contra un sistema muchas veces las mujeres se resisten la mujer que el día de 25 fuimos a buscar a Cabrera, el otro día me llama, me llama la coordinadora de casa de acogida que dice a la mujer que la vaya a buscar otra vez, ¿Eh? y el y el procurador fiscal de Nago me llama y dice que por encima de su cadáver, que no se sabe cuándo esa mujer va a volver allá a su territorio, porque parece que es un vacá el hombre. ¿Cómo hace vaca? Oh, anda pitola, un vacá? Oh, gana con una pistola, comúnmente lo que habla. Público. Eh, espérate, déjame terminar. Entonces, dice el ministerio público que no, que esa mujer hay que dejarla porque ese hombre está detenido. Y esa mujer no puede ir por ahí. Entonces, ya tú sabes, nosotros estamos luchando contra una... Sí, contra una. Oye, bien, Gracias. el día de, lo, el fiel, día de, el día de los él. votos, mire, el día de los votos, una servidora estaba trabajando en la votación y a las cinco y media me llaman de una casa de acogida que traen una mujer porque agarró el niño y lo puso en huelga de hambre en la casa de acogida y dijo que se iba a tirar por la verja oye ustedes no saben que nosotros estamos luchando. oye bien y a esa hora me traen la mujer y yo salgo dejo el trabajo que estoy haciendo y oye bien la mujer aquí me dijo que era en una calle que vivía y que ahí que vivo para qué para escaparse y en el momento que el chofer se paró, yo le dije al chofer, no, no te pares aquí porque esa no es la calle que la señora me está diciendo que vive. Dice ya, pero en la que sé soy yo. <risa> y en el momento en el momento la mujer se bajó no, y se muchacho corriendo oye, no es, esto hay que estar dentro señores para saberlo, es bueno. difícil gracias. Eh, muy, gracias. muchas gracias, es muy fructífero este, este panel estamos a la orden cuando ustedes quieran, no, podemos traer la abogada no, no, la psicóloga no, no, que está trabajando mucho con, la, con eh, las parejas y no. esto es muy fructífero, pero oigan bien hay que tener el pie, sí, so, sí, el, el pie en el zapato para que ustedes vean de ambos lados malas instituciones con las carencias, con la dificultad y, y con toda mi, la situación que Bueno, millones. gracias a Elvania Peña, directora provincial del Ministerio de la Mujer por esta entrevista por todas estas informaciones ¿Cuán? Gracias. Nosotros vamos a, gracias una a, gracias a ti. Sí, Nosotros vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa, no se pierda, de mañana Buenos días y Ya luego habl hablaremos de la De mañana